Bombardeo en Venezuela <risa> Y ahora sí, ahora sí no me detracto <risa> <risa> Es verdad, es verdad Porque mmm, si bombardean a Venezuela Está científicamente comprobado De que en realidad la, el país no va a empeorar Sino que en realidad mejora Está científicamente También comprobado Bombardeo en, Bogot bombarde en Bogotá de paso Y hay es que estar de camino, ¿no? Sí, sí Ya sí. o sea que estamos <risa> eh... cerquita nomás bueno, en fin, el. Hicimos el capítulo anterior. La medalla de Erika, ¿no? Y. Efectivamente. Y lo del Team Rocket en el casino. Uh -huh. Y luego el combate de Shogun, que bueno. Ahí veanlo. Sí. Bueno. de bueno. De nuevo me ganó. Con eh, Aquí. Queda. <risa> aquí hay. <risa> bueno, total. Ah, otro... si no sé, en el capítulo anterior es culpa de ellos. Ah que okay, qué a andar okay. brotear? Eh, total, vamos a capturar en esta ruta 16 oh, puta, Me salió entre una ¡Idiota! Parece sí que pues... <gues> ¡Ay! ¡Buena rapida! ¡Rápidas United! ¡Uy! ¡Pample! Mal momento para sacar al... ¡Me cago en la ¿Tienes al monkey? Para... Sí. ¿no ¿sabes cavar? Son estos, ¿no? Yo, el nuestro no conoce límites. Estamos enamorados, ok. Pega el sagrado, vale. Trabajar por aquí y por el dragón por acá. Curio ¿Mm -hmm. el dragón y con el. Uy, no lo mata, no lo mata, no lo mata. Loco, loco. No no, no, no, no, no, no, Adiós. M M Más fue el susto Adiós. que Adiós. La... Ay, creo que evoluciona. Creo que evoluciona el monkey. ¿Ah, sí? Ah, no. ¡A huevos. Mío, qué nivel evoluciona, wey? Ah, no. No me subió. jodas. Es que subí a nivel fallado. ¿Qué pasó? <risa> un ratikate. No me jodas. Joder, puta, en serio. O sea, a mí me puede salir un ratikate también. Porque me salió ratata. Pues no, hay creo Ay, mira, un totubo. Interesante. Uh, ese está bien. Ese está bien, ese está bien. ¿Tiré ataque a la Me cago en la puta madre, que lo cogió con los críticos. No. ¿Te mató un crítico? No, no, lo maté yo. Lo mataste. Ah, sí, bueno. y le hice un ataque poco eficaz. Me cago en la puta madre, que lo cago. Vale, la pone. Aquí no hay una N, vamos. MO2. Va a volar. poner. Ey, ven, ven a buscar volar a que está después de la ruta 16. ¿Sí? Vuelo. La MO. Abre ah, aquí, aquí no hay más nada. Voy a llegar hasta aquí bien hecho. ¿Mm? Vuelo. ¿En la casita no. esta? Ajá, una casita ahí. Oh, no, has encontrado mi escondite. Por favor no le digas a nadie que estoy aquí te ayudaré. MO2. <ríe> A ah, nada no, se le enseñaría ya Se a llevar a de vuelta cualquier ah, Ya, se ya podemos usar volar, ¿no? Creo que por MT yo creo que no Yo creo que falta gimnasio, pues Acuérdate sí. que aquí okay. hay que pasarse los gimnasios Joder, yo no tengo a nadie A nadie que la pueda utilizar, joder Yo pues bueno, a Charizard Charmire y encontrar si no muere Bueno, vamos a ir pensando Ya no supe volvernos. Vamos a tener que ir pensando ya En ¿Qué? En lo que sigue. ¿Qué? eh... Toque a la no. banda. Hay que ir a la a banda y claro que hay que subir a la torre o buscar el circo. Ah, no, ya sí. lo tenemos. Hay que explorarlo. Sí, todo. sí, ya lo tenemos. Hay que explorarlo. Hay que, explorar hay que subir a la torre. Lo importante es uh -huh. los siguientes dos gimnasios. Eso lo podemos hacer en cualquier orden. Porque ¿Eh? después de la torre nos da la flauta. Entonces podemos. O despertar a este Snorlax o un Snorlax que está debajo de, de esa ciudad, de la banda, creo. Sí, creo que ¿Y era así. a qué nivel me dijiste que estaba? Estás... Al, ¿Al 40 era que dijiste? Ah, ya ah. puede, ya puede, ah, están al 43, los dos gimnasios. Ok. Eh, ya puedes pasar por aquí, por el policía, nomás dale el té. ¿Y eh, qué es la cuestión? ¿Cuál té? ¿Cuál té? ¿Cuál, té? ¿Cuál té? El té. La, en la derecha de Azulona Ajá ah yo me vino por el túnel, que idiota Pero... No, arriba te... Arriba te puedes... Puedes darle el take que encontraste ahí en, en... el casino Ah, pero esto... ¡Ah, mierda! Esto es... Azafrán ¿Pero qué dices tú? Pero... ¿Cuándo dieron un T Ah, esto no es azafrán ¿Pero qué hablas tú? Sí, a mí me lo dieron en el casino. ¿Pero cuándo? Está por ahí escondido. Ay, no mames. Yo no me he gustado. ¿Sí te deja pasar? No, es que yo no tengo el té. ¿Dónde está? Pucha. Déjame, te lo busco el té. Bueno, yo puedo bajar por el túnel, ¿no? Pero si puedo. Ya, esas son las No, no, es que en esa estación está Zafran. Me dieron un piso mm. obtención En el primer piso de la mansión Azulona, en Ciudad que tengo sí, en Azulona ¿Qué tiene? En la okay. mansión azulona Mansión uh azulona -huh. ¿Cuál es la mansión? A ver si sí, sí, sí. Mansión Azulona, en no el momento primer... ah, Por no andar, por no revisar las cosas qué idiota yo hablé con todos los NPCs de esta ciudad. De me dieron el monedero y así Ah, el monedero sí lo tengo. Pero no queda... Bueno, ya tengo el té. Aunque todavía no podemos... Creo que todavía no podemos ir por Azafrán. Así que da igual. Vamos por el túnel. Pa pasa que Koga y Sabrina, que es la de Azafrán, uh -huh. están los dos a nivel 43. Sabrina está? Eh, Koga, Koga. Koga el 43 el máximo. Sí, Koga es veneno. Vale. No le va con Koga, que yo tengo. Eh, lo único que tengo eficaz es tierra, pero, si no estoy mal, Whising y el otro, ¿cómo se llama? La, el coughing tienen levitación. Levitación. Claro, eh. so, porque es que el veneno es débil al tierra y el sigue, güey. Exacto. Pero con levitación me jodo. Y psíquico, en el gimnasio psíquico psíquico, perdón, tengo a... A mm. este pibe. Al bicho, pero el bicho todavía está un poquito débil, y esa ese Alakazam es jodidamente rápido. ¿Tiene un la o un Cadabra? Ah, ah eh, ya estoy en la Zafran. aquí se supone que no hay. No, no, no, no, tenemos sí. que ir primero a la banda sí. Vale Es que ahí hay un evento de los Rockets que me imagino después de la banda, ¿no? Sí. Entonces nada, vamos para la torre, ¿no? Digo, ¿no? Sí, dale Dios mío, a mí, eh, la, la, estoy... la, por la banda a mí me ¿no? por el... ¡Ay, Dios mío! tiene un entrenador realmente Pensé que lo todo Vale, mira vale perfecto sí estoy mechando no. la onda ¿Y? La cuestión es que... No, sí, claro no. Ah, esa torre, esa torre me acuerdo que era un poquito fastidioso. ¿Cómo dice? Esa torre es un poquito fastidiosa, si no me recuerdo ¿Por okay. Porque hay un chingo de fantasmas y es un fastidioso Chumple no yo, no, yo de verdad yo no recuerdo y solo, solo, creo que solo para capturar, creo que solo hay Gaslys si no estoy mal. Gaslys ah. y un poquito de Haunter's. El problema es que no podemos tener Gengar's, por, ¡Oh! que es por intercambio y eso. Pues sí, ¿no? Eh, que eh, puede ser eh, eh, pues... por lo menos en, en esta generación tiene levitación. Puede ser Es toda... que yo quisiera un fantasma que siga evolucionando. Es que, por ejemplo, en la tercera generación está los dos clubes. Ajá Y eso me gusta bastante Que es bastante tanque el dos clubs Sí, pero... más, más Claro, el es más sweeper, más ofensivo Sí, sí, sí Eh, ¿ya estás en la torre? Mmm, ya llega la banda Vale, estoy hablando con es? los NPCs Eh, vine a rendir homenaje a mi club Eiri. No puedo dejar de llorar, ¿no? Terrible he venido ya, a rendirles es homenaje? ¡Qué maja! Todavía me da demasiado mal rollo ¿no? Mi Growlithe, ¿por qué has tenido que evitar? Eso es un efo mismo para, para decir que se te murió. Y esta niña también tiene un diálogo demasiado perturbador, ¿no? ¿Crees en los costos? Sí la es que no? Ajá, yo tampoco La mano blanca es tu nombre, ¿no? Que me da demasiado rollo. El torre Pokémon fue Er... Erguida er ¿er yeah, Erigida Erigida Erguida, ¿no? Supongo En memoria de los Pokémon que se han debilitado Wow Bueno, como esta torre es un poquito larga y fastidiosa Creo que podemos aprovechar para... Hablar de lo que no... de lo que queríamos hablar hoy vale. Ay, juve madre, no, espérate, espérate, espérate ¿Qué? No, todavía no ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh... eh batalla contra el rival Ah, se me olvidaba ¿Ya estás batallando? No, no, no, pero casi. Se me olvidaba que vi? había una batalla aquí contra el rival. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi al tonto. Pues vale. nada, ¿no? Ni modo. Entonces, ¿no? Me imagino que irá a abrir este otra vez con su Fiji, ¿no? Entonces yo ya hablo con Pikachu. Sí, yo supongo. Yo vale, vale. Con Pikachu. Tienes. Hacia ah, sí, el Jolteon. El Pikachu que se lleva el Jolteon, vale. <risa> vale. A ver. Bueno, a mí me quedo mm, bien. ¿Qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon debilitados? Menos mal. Pero yo puedo conseguir que se debiliten. Vamos. Vamos, uy. Bueno. Sí. Joder. contra robots. Si abre con Pidgeot. Y esto. Vale. Sí, okay, está. Nada, onda vuelto y... y pa tu casa. Vete. Y no tu casa. Yo tumba rocas y pa tu casa. Pa Uy, no lo mato. Execute Execute. Growble con Manti y excavar. Ah, verdad que tenía. Subimos. Increíble. 10% de quemar y se quema. No vi que. Vale, execute eliminado. Cadabra. Este Cadabra ya me da un poquito de miedo. Ah, no, pero está en nivel 20, estoy muy mal. Cadabra. Creo que estamos un poco leveleados aquí. Por lo menos para es, pa, pa esta batalla. ¿Pareciera ahora que sí? Hijo de madre, me quema. Hijo de madre. A mí también me quemó. El en... Asco. Cuerdas todo Nada, con un. al río. Ah, yo creo que ahora sí evoluciona Mankey. Un anti Listo, ya terminé. Vamos, manki y... Vamos, primite. Usé Charmeleon, está potente, eh. ¿Mm? Sí, está... Ese Charmeleon está potente. y jeje. Jeje, jeje, jeje, Buah, típico. Primite. tiene. No creo que tengan a volador, ¿no? No creo que tenga nada volador el yarazo. No. A su no, no. madre. Tiene golpe. Ok. Creo que con esto ya. Ah, me asusté un poquito. Ah, Es que, ah, cierto que golpe confunde, pero. Pero sigue golpeando. Ok. ¿Qué tal va tu pokéx Acabo de capturar un q Todavía no he encontrado al Maruwak adulto. No creo que quede ninguno. Creo que va a marchar. Me queda mucho por hacer. Hasta luego. Yo también. Sí, o sea, porque me acuerdo que revisé esta batalla antes, el, el nivel, y sí estaba bastante bajito, comparado al nuestro. Digo. Pero no, pero es que el otro... nosotros íbamos a buen nivel en el año pasado. Y con el Team Rocket. Sí, sí, sí, es que. Es que el... Lo que, es, lo que se supone que había que hacer era entrar primero a, a la torre. O sea, ya. apenas salimos del túnel roca, a ver, curarnos, etcétera, y explorar. Con... Claro, ¿con este antes mes, de ir con y él. Y regresarnos. nada mm -hmm. pero como ya sabemos que pues, no, claro. no hay nada, pues... Sí, yo, podemos... sí yo ya sabía. Yo ya sabía. O sea, no podíamos continuar sin el Fesco. Así escopo. que da igual. Bueno, nada. Ya curé, continuamos. Sí, continuamos. Ahora sí, que... que, que, que ¿De qué hay que hablar hoy? Bueno, el día de ayer eh, El día de ayer de la, de, de la fecha que estamos grabando esto ocurrió un evento importante en la industria de los videojuegos y fue el Game Awards importante Los Game Awards Que eh, yo por lo menos primera vez que yo veo uno completo Porque siempre veía era los ganadores y así O sea, como el resumen pues Y debo decir que me gustó mucho me gustó bastante. Yo Yo estoy triste, la verdad. Por. Sí. El Goti, es que Dios mío. El Goti estuvo otra Yo, mire. Me imagino que ya a la gente que estarán viendo ya Raquetes sabrán, pero el Goti lo ganó. Eh, ah, el, claro. del ring, que el del Ring. El del Tiling. El del Tilin que yo era el que quería que ganara. Cubón, Primero Pokémon derrota Cubón. Bien, bien, bien. ¿En serio? ¿En la torre? Sí, ¿En la torre? Sí, sí, sí, sí. Vamos a dormir el caso. Mejor vas a mi mesa de <ríe> Gasly. Casi invisible tío. está este gaseoso Pokémon cura al enemigo y lo duerme sin previo oh, Ah, bueno, lo que decía, que yo de verdad, yo quería y creía, tenía fe de que el Tilín iba a ganar porque el conteo por lo menos de los dos combatientes fuertes del Goti era Game of War y este God of War perdón y el Tili. y el del, el de el Eh. el del <risas> Ring se llevó cuatro premios el con el junto con el Goti y el God of War se ganó seis premios pero pero fue fue todo demasiado bueno qué pasa Mira, yo soy súper fan de, de la saga Souls sí, y de Millas aquí, de todo, todos los juegos, pero el de Ring no era tan tan bueno como era buen jugar. Para mí. Pero. En mi, en mi humilde opinión. Buah, pero es que las horas de juego, cabrón. También. Y el, el contenido y todo. O sea, yo creo que son sí, más horas no disfrutables. Sea... Y eso fue. El, y el, más, combate, más. el combate de un Dark Souls siempre va a ser más disfrutable que el de un God of War, digo yo. Por eso. Pero bueno, por eso mismo. Es que el God of War es cine. <risa> bueno, ¿qué le íbamos a poner a estos manes, por cierto? Mm... Mm... Pues mira, no sé, yo tengo ganas de ponerle suavitel. Suavite, so, no me jodas. ¿Sabes no por me qué no? Jodas. ¿Por qué? Dale, suave como el amor de mamá. Para que sienta el amor de mamá. Suave. Dale, suave. Del. Dale, dale, dale. Vale, listo. Perfecto. Man, yo creo que voy a comprarme unos antiparalizantes. Primero antes de seguir. Un antito Porque ahorita me quedé sin antídotos y fue un poquito feo vale vale, vale gaspi eh, vale vale eh, entonces ¿Sí? sí el del rincón ganó, ganó el goti me parece ¿Sí? bien o sea todavía o sea, sigue siendo un gran juego de Miyazaki claro el, el, el, el problema hubiera sido que el goti lo hubiera ganado a alguien que no fuera ninguno War ni el del ring, ahí sí hubiera el sido del... un problema. Claro. Ahí sí hubiera sido un problema. Aquí Model el hay... Warfar 2, te imagino. No, jodas, ese juego, ah, yo soy fan de Call of Duty, pero ese juego está de la mierda, está del los... otro. Uh, no. no o le... sea, no, un... o sea, el juego es bueno, no el, núcleo algo, es... ¿sí? el núcleo es muy bueno, pero tiene muchos bugs, tiene muchos errores. Y tiene como un mes de haber salido y sigue igual que el del día uno o sea, no jodas, eso es imposible, o sea, es un descaro total. Pero bueno, eso es otro tema. Mm. En fin, por lo menos hubieron, para mí, anuncios de juegos muy interesantes. Muy interesantes, realmente. De, de eh, sí, sí, la verdad, sí. Al señor Ángela hay uno que le emociona más... Yo tengo que hablar de dos, de dos ah. en cuestión. Si quieres, yo tengo que hablar de dos anuncios en... en... En concreto Ajá, cuéntame um, el primero ¿Qué? Que ¿Qué es, es el exacto? menos emocionante ¿Qué? para mí Ah, ok ¿Cuál? Es... ¿Cuál, cuál es? Es... Hades 2 Hades... guau wow, ese... Y lo que... Y me salió. lo salió Si vieron mi los... primer video Si vieron mi primer video Saben que yo... Que a mí me encantan los indies Y eso eh, pero tengo aquí que dar una pequeña opinión polémica. Me encanta todo lo que se refiere a Aves, excepto, excepto el juego como tal. <risa> tengo mucha curiosidad por saber cómo se desarrolla. Ahí es muy aburrido. Pero como el gameplay, dices tú, ¿no? Ajá. Dices pues que el gameplay Es muy pesado. Es... No es pesado, tampoco es difícil realmente. Es... Simplemente no me gusta cómo está planteado Pero lo que te refieres a mi caso no, ¿a qué sale? A diseños y a diseños, a música no, no O sea, simplemente no se me hace divertido el juego Pero diseño, música, historia, sobre todo historia La progresión es buenísima, es de lo mejor Pero sí, lastimosamente no No, no, no, no me eso. resultó divertido Divertido el juego Comprende tenga Pero Tengo emoción por el AES 2 porque Sigue siendo Genial En cuestión de... de Dirección artística, se nota en el trailer Se nota demasiado y... Se nota bastante Y la historia se ve incluso más interesante Que el primero. primera. O sea, se mejoras Ajá. A mí mm -hmm. lo que me parece curioso es que gameplay... estuve, estuve leyendo Que ese estudio este estudio siempre había sacado juegos independientes que no tienen nada que ver con otros. O sea, nunca había sacado secuelas y con ADES es vez que saco una secuela. Y, y son. Y pasa con ese con ese estudio, Super Giant Game, creo que se llama. ¿Sí? Eh, sacan juegos muy parecidos. O sea, los juegos anteriores, si los miras, se dan bastante parecidos. En cuestión claro, de. Claro, imagino que entonces van. A van... ver, ya fue como la perfección de las fórmulas Eso te iba a decir, yo perfeccionando las fórmulas que ellos mismos van puliendo Perfecto ¿Y el otro cuál es? No tengo idea El otro no es un juego como tal, es un DLC Y bueno, para los que no les el primer video, de nuevo Ya sabrán a qué oh. DLC va Dead Cells claro. Return to Castlevania A yo no bueno. jugo a Castlevania, pero vi el anime y en Castlevania, pero me flipa, pero ese anime me encantó, a muchos niveles. Bueno, y todo lo que es esa Drácula y todo eso, a me encanta. Chao, mira, caché. yo he jugado los Castlevania originales, son mis favoritos, no soy muy uh -huh. fan de los Metroidvanias. Uh -huh. Pero... Pero sí, son juegos que me gustan muchos y, y chévere. Eh, Aparte de Cells. Dead Cells que es mi videojuego favorito actualmente sí. y ya desde hace varios años <risa> ya hace varios años es mi videojuego favorito y viendo que pudieron conseguir los derechos para usar a su mayor inspiración que es Castlevania. Es poético, es arte. Me, me, me alegra bastante, sobre todo por el compositor de, de, de, de, de, de, de Dead Cells, de la música, uh -huh. que tiene de apodo Valmont, Valmont. Que Hostia. Como no lo ves? sabrán. Es un. Es una referencia. Es una referencia a la familia a los de World. los cazafantamas, ¿no? A los vermas. Ajá. ajá los a los mira. Claro. Estoy aquí con los hazgli y me confundí con los casas vampiros, casas monstruos. Sí. <ríe> bueno, de, de los cazafantamas también sacaron de los Housebusters un VR que sería demasiado interesante. Yo en la viola. Un VR. Y pues eso. Eh, estuve revisando. El DLC va a salir un poquito más caro A 10 dólares En vez de 5 okay. Pero El contenido es Bastante más O sea, hay muchísimo más contenido Entiendo Se nota hay Y muchos, añade qué sí, personajes sí, sí, sí, mierda, O historia Como es el DLC Mira El anterior DLC Añadió dos voces en okay. el, Van a añadir tres uh -huh. Jeves, jeves Cajas, eh, cajas de contenido, ¿no? Dos biomas nuevos, o sea Dos biomas nuevos uh -huh. eh, dos bio más nuevos que más nuevos <ríe> Lo que más me sorprendió fue, fue que van a añadir 51 Canciones de Castlevania 51 o sea, que Supongo que será un ser, Supongo que será un soundtrack alternativo Y me va a encantar oír Y mm. otra cosa 12 canciones 12 canciones inspiradas en Castlevania, pero reimaginadas y eso está hostia, esas composiciones son demasiado chulas ¿Sí? Me estoy peleando con el Marawak Enemigos tocar. nuevos, de... Eh, armas nuevas, como siempre eh, y... outfits eh, trajes, okay. hay como 20, no, si no voy si no ah, mal okay. trajes ah, mira. Team Rocket, what the fuck. Mm, vale vale pues mira tiene buena pinta ese de trele, eh, me está llamando bastante la atención realmente mira es un roguelite y, uh -huh. y claro en el sentido de amor en el sentido sí. de, de el, el, el combate es muy uh -huh. parecido a los castlevania tipo de rembo y el symphony of the night en ese estilo aunque un poco más frenético pues ok ah, más cositas Sí, sí Um, pero, Demo. muchos dicen que es un Metroidvania. Incluso los mismos desarrolladores de Excel dicen que es un Metroidvania. Aunque a mí, en lo personal, opino que no, que no, no, no, no se me hace un Metroidvania. No se hacen idénticos. Se me hace un Roguelite como cualquier otro. Ya, ya. En, en ese sentido, amigo. me iba. Pero o sea, no con el ADN de, de los 3%. ¿no? Vale. Pepita eh, Y eso Mi videojuego favorito eh, Y yo, yo ya sabía que iba a salir un DLC Porque de hecho los, los desarrolladores dijeron que, que tenían, algo, tenían algo preparado uh -huh. Sí, porque, o sea, ya Para, para estas épocas van anunciando el, de, el próximo DLC Que todos han salido eh, en enero, marzo, febrero uh -huh. De todos estos últimos años Ajá uh -huh. Y. ¿Y qué? Y. Y. Oh, ¡Joder! Ahí en, en estas bocas entonces van pidiendo gente que, que, si quieren, los pueden ayudar en, en testeo ah, de ok, algo es que fantástico. se viene. Por ah, wow, supuesto, fantástico. es secreto, pero todo el mundo sabe que ya se viene el DLC. Claro. Mira, pero yo, yo ya estaba ya... preparado que este mes anunciara. Y ahí aquí a la, a la cima. Ya está estar así a la mierda ¿Lo lees tú lo leo? Mi don Omar Tu me está... Sí, leelo, el leelo Vale ¿Qué? Vale. ¿Eh? ¿Has venido a ayudarme? Gracias Pero yo estoy aquí por mi propia voluntad Vine a calmar el espíritu de la madre de Kiwon. Creo que el espíritu de Marowak ya está tranquilo me Agradezco tu interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon ¿no? Que hay la... Que ahí al pie de la torre Vale ya. Ah mira, qué bien no te transportas de una uy, tengo un Pokémon envenenado, pero no Bueno no tengo. Bueno, creo que puedo vivir todavía. Traxter, ¿Sí? te va a costar mucho para eso completar la Pokémon. Y no dura estos Pokémon, te resulteras difícil conseguir, creo que esto te ayudará. Ah, mira la Pokéflauta, joder, muy bien. Pues, escucho... ¿Sí, ¿Aquí en la Pokéflauta? Sí, me, uh, fui, el la flauta de a Fuji, el viejito Cuando escuché la pokeflauta, los Pokémon dormidos se despertarán Posiciona con todos los Pokémon dormidos Perfecto Vale a... Uh... Bueno, tuve que hacer un pequeño corte aquí, porque estaban haciendo rueda aquí afuera no. <risa> Perro, que hacer un pequeño corte aquí. ¿Perros trambólicos o okay. qué? No, aquí la familia, nomás. más eh, Sí, sí, sí Entonces, sí, es un pequeño ¿Qué, qué se perdieron? Que, bueno, este último piso, aquí estaba La madre de... ¿De ¿Madre quién? De Barwak. De Qwong, ¿De y listo Pepita, mira Conseguí oh, la Pepita ¿Ah? La Pepita Pero lunar, calcio... Y listo. Vale, aquí mm, vale, mira. A mí lo que me llamó la atención... Bueno, a mí me llamaron muchos varios juegos, realmente. Pero así de mi en colores. Yo soy fanboy de Hideo Kojima. Y el Death Stranding 2. Vamos, que le tengo unas ganas. Ah, es que anunciaron Death Stranding 2. Claro, es que fue Kojima y todo, qué loco, o sea, yo no... porque yo lo sigo en Twitter y andaba, ha estado... Tiene un tiempo súper misterioso. Ah, es que ese señor. Ese señor. Super misterioso, ¿qué? Ese señor hace de todo. De pana. Pero es que tiene tiempo en Twitter y... súper mega misterioso, ¿no? Pero que, que todo el mundo sabe que está haciendo sí, algo, sí. pero no sabemos qué. Y nada, pues, y tiene... era el trending 2. Pero nada, me encantó. El, el el trailer se veía bastante chido. Y nada, la verdad es que yo cuando he a Kojima Productions a mí me flipa. <ríe> me flipa de verdad. Otro que me llamó mucho la atención es el Se veía como un juego indie o no no sé, pero creo que se llamaba este Muy que era uno así, como de perspectiva y la mierda Era super... Lo... Pasaron de los de primero ¿qué es? ¿Qué Sí, Viewfinder, Búscalo a ver y yo de, ¿sí? view... de, lo viewfinder, me acuerdo Viewfinder Se ve que un juego así, tipo... Tipo de... De... de... Escríbemelo, favor fa. Viewfinder eh, o sabes que es como un juego así como de hacer como de acertijo de puzzle de, de, de ir resolviendo cosas para ir avanzando en el camino pero el chiste de este es que como que trabajas como con fotos o algo así y, y las fotos que tú hagas si tú las cuadras bien con la perspectiva del escenario real las fotos se adaptan al escenario real, entonces sea, dejan de ser fotos y no, ahora son interactuables en 3D Es una cosa ah. demasiado... O sea, tal vez explicándolo no suene bien, pero es que cuando tú lo ves... Sí, ya ya estoy ya viendo estoy imágenes, fuck? Es brutal, brutal, brutal No mames, a la madre Va a ser exclusivo de Play, Play, Play 5 si mal no recuerdo Pero vamos, guau Es verdad que es un Pokémon... Un juego bastante sí, interesante, bien. cuando menos. ¿Está la ruta, o sea, ya capturamos en esta? Yo ruta creo que no, vez. yo creo que podemos pescar, ¿no? Oh. Sí, creo que sí. podemos pescar. Pero yo creo mm. que es mejor esperar por una caña mejor. Creo que aquí, creo que aquí te dan la caña buena. Sí, no estoy ah bueno, a lo, que, a lo que echamos la caña podemos capturar aquí y, y, y también acordarnos que tenemos una ruta pendiente. Vale. Bueno, ese viewfinder, vamos. es de verlo, es increíble. El Judas, el Judas El Judas de los creadores de Bioshock. Eh, ¿En serio? Sí, sí, sí, de verdad. Y, y el trailer se veía, pero. También demasiado, o sea, con mucha personalidad. pero o sea, sería demasiado interesante. Huevos. El... Yo me acuerdo del Valor Skate. el Valor Skate. Mm -hmm. También interesante el... Ah, el espinos de bayoneta. Eh, bayoneta Origins. Bayoneta chiquita. Bayoneta bebé. Bayoneta chiquita. Bayonetta antes de Smash. literal <ríe> De verdad que el... Se ve interesante porque el estilo artístico es, eh, artístico es bastante diferente Se ve así como un poco más, no sé, como acuarela difuminada o algo así Se vea muy bonito ¡Ay! Mira, cuestión mira, cuestión de cómics, dos juegos, tanto de DC como de Marvel eh, De Marvel había un, el, el, van a sacar un juego de Hellboy y Hellboy no pero ese no los de Marvel, ese es de Dark Horse Comics. A ver, Ay, mira, qué idiota yo también. Juraba que era de Marvel. Ah, no. no, no, Hellboy es de otra editorial. Ya, yo de sé quién es Dark Horse. Yo Dark sé quién es Dark Horse. Dark Horse. También hizo un cómic de, de Zombies Call of Duty. Bueno, de Hellboy. Juraba que era de Marvel, qué idiota. Oye, ¿y, ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Kikoto. ¿Cómo se llamaba, qué? Ay, el parecer es como graf. Ay, esta anima a la mierda, parece... Sí, tiene... El dibujo visualmente es parece... como cómic. El dibujo parece igual y tal de Mike Mignola. O sea, el creador. <risa> de qué mm, y también por otro lado, el Escuadrón Suicida. Ah, esa que un juego de es Escuadrón Suicida. Eh, sí. Ah, sí, ese, mismo... ese sí lo habían anunciado hace, hace unos ¿Ah, años. Sí? años. Bueno, los mismos sí, creadores sí, sí. que supuestamente los de Arkham. Los de Arkham son de, es, de, es probablemente de mis sagas favoritas de, de juegos, la verdad. Pasa que Fue un poco un poco decepcionante recientemente porque esa gente, Rocksteady, ¿Mm -hmm. sacó Gotham Knights. Ajá. Ese juego lo anunciaron también hace bastante y yo estaba super emocionado porque para mí mi cosa favorita del lore de Batman es todo Ajá. lo que sea excepto, todo excepto Batman Batman me vale monga. <risa> o sea, me interesa villanos, la Batifamilia, Familia me, interesa, me interesan los villanos me interesa Gótica pero Batman me vale un poquito de monda okay. entonces claro un juego ambientado con la con la Batifamilia. puedes controlar la Batifamilia. Familia okay. sobre todo a Capucha Roja que es mi favorito ¿Qué? pero en fin a Capucha Roja pero mm. bueno resultó siendo un juego un poco un poco maluco la verdad ya, ya. Así no, que yo, ahora que... tengo, yo ahora he tenido ganas de los Batman, pero no, no he jugado ninguno. Los las Batman ¿no? todos son buenísimos. Hasta, hasta el Origins. Hasta las el Origins que, que fue. Hasta el Origins. Y el, el Ratala. Ya las películas. Ah, mira, no era. El, el Origins. La... No era. Era pa... lore... <risa> el Origins. Ay, Abduscan está evolucionando. ¡Epa tonto! Si nosotros en vez de pescar. Podemos capturar el Snorlax, ¿no? Claro. Pues sí, no. Capturamos el Snorlax. Pero ¿dónde carajo podemos comprar Ultra Balls? Que necesitamos Ultra Balls. ¿verdad? no, todavía no están disponibles, ese tipo todavía es complicado, ¿verdad? Yo tengo Yo tengo un usor para.. para envenenarlo y drenadoras, pero. Yo tengo para. No, envenenarlo no Pero creo. es que ese man... Es que se mantiene muy poco ratio de captura. Vale, yo voy a comprar 20, con 20 Super Balls. Tiene que ser suficiente porque yo lo quiero capturar. Yeah. Sí, yo también. Venga, venga, vale. también voy a comprar. Vale, voy a empezar. Vale. Entonces sé, Para... sí, un poco triste. Cuidado. Pero bueno, ¿qué nos anunciaron? El de Suiza Squad se ve bueno, por los se ve trailers que Es bastante bueno, muy bueno. Eh, Duna Awakening, es un, un supervivencia MMO, me llamó mucha la atención. que Es basado, tú sabes, en los libros y también le sacaron una película, ¿no? De Dune, Dune. Deadpool, sí. Va, increíble, se ve bastante bien. Eh, ah, bueno, Diablo 4. Diablo 4 ya lo sacaron hace rato. ¿Seguro? ¿No era el 3? Sí, sí, sí, sí Diablo 4. Diablo 4 está para móvil. Es que pasa, pasa que Diablo 4 tiene una... una un poco... Una yo polémica. Entonces, ¿qué hecho te anunciaron? Claro, yo, es que yo no le sé nada a la saga de Diablo. <risas> y ¿verdad? El lanzamiento. La claro, es que el Diablo 4 lo lanzaron en celular, si no mal recuerdo. Para celulares. Okay. Y era re contra Win si Pero no, no era recuerdo. Immortal, que no era que se llamaba o algo así. Ah, no era el Diablo Inmortal, ah no, entonces el, el 4, no. me cago Ahora eso te digo, yo creo que no Menos mal, creo mal Así ah, era bueno, el Diablo ese. Inmortal Pero mira, el trailer entonces se veía el... increíble esto. Mira, pero es que era una cinemática Yo o sea, yo de verdad, no, en el trailer no se mostró ni una pista de gameplay de Diablo Así que yo ni idea Pero era una cinemática, pero increíble Las cinemáticas eran como la del 3 pero ni una pista sí, de sí, eran, cinema, eran cinemáticas re impresionantes, pero... Pero aquí... Dios mío, no se captura el cabrón, ¿no? No se captura el cabrón. Mierda, y se cura la vida. Descanso. Jo oh, puta. A ver, es que si tú lo envenenas... Ah, no, no, no, Se puede dormir, ¿no? Y se cura Está de todo. Está el... Tiempo. Vale. Paralizarlo sería interesante, pero no sé ya. Es que tengo ya Aparte de veneno y eso no tengo nada. Ah, mira! Le puedo cambiar a este tonto. A ver si no se duerme. Este usa descanso, ¿no? El, el Snorlax, este, ¿no? ¿Cómo? ¿Oh? Este Snorlax usa descanso, ¿cierto? Sí. Y sí, que le hago vale. yo para no matar con este también. Ajá. Vaya. Me Cago en la gran puta madre que lo parió. ¿Lo mataste? No, peor. Qué rabia con los críticos, cabrón. ¿Te mataron a ti? Al Priman, cabrón. No. A V. A pac con, con lente Pero qué rabia con los críticos, que yo no pego ninguna. Ah. ah yo lo capturé, XD. ¿Cómo? G oh, yo, yo sí lo capture. Pero qué rabia. Joder, no. ¿Y tú no. tienes a ese? Sí, sí, tengo a sí, claro, es mi Primate. Pero... Ay, nosotros capturamos. ¡Vaya sea con los crítico. Yo dije: voy a sacar a Primate porque, como tiene la cosa esta que no se duerme, no lo van a dormir. Pero, pff, crítico. Joda. ¿Lo vamos a hacer? Estoy intentando, pero me va a tocar matarlo. Yo por lo, lo capturé menos... un poco de suerte. Porque por lo menos, digo yo, se muere el premio, pero por lo menos meto al Snorlax, ¿no? Pero tío. que... ¿Qué Pokémon tan complicado? ¿Qué Pokémon tan complicado en la vida? Ay, me queda noche de Super Ah, lo que se me cago en las Vals. Dejo de intentar. ¿Qué nombre le pongo? No sé qué tú quieras. Que molesta. Steven Juniors, no entiendo <risas> Porque es un gordo mamón. Porque es un gordo mamón. <risas> sí. <risas> le voy a poner Steven. Solo por eso. Vale, vale que me curo porque también. ¿También? ¿También? ¿También? aquí no sé si me podría apurar Eh, crítico oh, No, me igual, me no sé puta madre. Y lo peor es que le había metido también mi Intimidad No más Espera, se capturaron oh. me, me tengo bien, que saciarlo a este hijo de madre ¿no? Ok, tuviste suerte en capturarlo porque ya me quedan 4 goles Se capturó, joder, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien ¡Macho! ¡Dios mío! puta! Ah, mira, ahí, por ahí abajo a la derecha, te puedes entrar a la caseta y... y coger el... el repartir de experiencia. Si quieres... Ah, ok, ok. La verdad que eso existía aquí. Steven, ¿no? Steven, ¿no? Sí. Sí, Steven. <ríe> no... Dos puntos. ¡Una mierda! ¡No tengo en plan con gafos, joder. Abajo me dijiste, ¿no? Que estaba en la casa. Y estaba sí, sí, sí. El ah, no, la super caña. No la. Quien se va muerto, joder. Ah, yo no tengo corte. Datos. Oh, no, naturaleza es firme. Es ¿Esa es neutra. ¿Oh? Firme. ¿Naturaleza ¿Sí? firme es neutra? No, sí. firme, le sube el ataque y le baja la ataque. Perfecto. Quizás es de la naturaleza. Una de las naturalezas más usadas en el competitivo. En el ¿Será que le puedo enseñar a demoler a este mal? Al Snorlax ¿Eh? Yo creo, yo creo, yo creo. Mm, entonces me voy a volver hasta Zulona rápido. Me voy a volver al toque a Zulona. Y antes de seguir por esta ruta... Tú sigues sí quieres continuar, pero yo sí voy a comprarme un demoler. Dale. Nada, yo me voy a regresar a hacer el cambio. También... Oye, ¿la caña, la caña buena, ¿dónde estaba? Baja, baja Bajando por la... por los puentes estos ¿Me la acaban de dar? Ah, en el... en la casita, ah, ok, ok No, yo te decía en la... en la... a la izquierda Ah, es que en la izquierda Con... no... Ya, ahorita me meto a la izquierda vale. En el piso arriba Joder, justo cuando está en Primal Y le evolucionaste hace poco, ¿no? Sí, pues lo acabo de evolucionar prácticamente a lo que empezó el episodio Bueno, a ver Para meter Tengo ahora meter este Donomar Que es un mazo, pero a ver, no, no va a evolucionar O sea, para tener lucha Puedo meter al Snorlax Puedo meter al suavitera, al Cubón tengo al en la guardería a ver. Golador no, no tengo muchos, Muchos voladores, más bien este gol va a tener que sacarlo entre poco Me da a mí la sensación O el Yaros, no sé si es quizás se haga un poquito inútil después Hasta que no tenga cascado prácticamente O yo no sé si aquí. O cascado, sur cascada creo que es hasta el postgame, creo. No, en la puta. A ver, no sé si meter a Q. Que Q estaría muy interesante con contra Koga. Es que el hueso. el hueso. El hueso, el hueso Uber es... está. Es verdad, está bien. potentísimo. Y yo recuerdo sí, es que. que había que. que Kubo tiene un objeto que es un hueso yo no sé qué mierda que le duplica el ataque que le aumenta el ataque o el ataque de ese ataque, no me acuerdo pero para conseguirlo había que farmear muchos Q-on y capturarlos porque o sea los tienen los Q-on como objeto o sea no se compra ni nada con el demolicional no, pues. si ¿Sí lo aprendes si sí. sí. problema porque se lo cambio? pues mira puede ser mismamente eh, ronquido creo yo Pues sí, porque a la ver si lo vas a dormir, es incluso mejor darle un despertar, porque va a estar dormido dos turnos. Entonces, de todas maneras, pues, en vez de usar ronquidos, pues utiliza el despertar. Pues sí, vale, vale. No sé a quién meter. Bueno, en fin, voy a meterle a Snorlax, porque bueno, muleto. Ah, este sí, tiene un objeto, el, el Snorlax. Objeto. ¿Qué tiene? Vaya Tania. Una ah, valla. A okay. mí se la comió porque lo dormí. Ah, también le puedes poner una valla. Oh, okay. eh. Le puedes poner esa valla. Ah, se la quité, xd. Pues se la deja para que cuando usa descanso se despierte de una. Pero se la, o sea, o quítesela y se la pones nada más cuando vayas al gimnasio. Contra el líder. Algún, un bate importante, sí. Como aquí aparentemente las vallas son complicadas, pero... Sí, es sí. que... Aquí, aquí no hay tantas. En la tercera generación sí hay un chingo. Sí, bastante. En, en, en, sí, yo recuerdo que... no. Vale, voy a comprar porque voy de nuevo porque me quedé. ¡Cita a los críticos! ¡Joder, oh, puta madre! ¿Qué pasa? No, nada. Todavía estoy molesto. <risa> ah, bueno. Y es que, Juan, ¿no? Ya me estás dando cada vez más... ...contra una piedra lunar. No. <risa> ah, ya ya me acuerdo. Voy a, voy a subir otra vez rapidito a... Voy a subir otra vez al rapidito al... ...a la torre esta. Para... conseguir la concha esta. ¿Sabes? A la campana, concha. ¿Y, y dónde está? Al al arriba de todo, donde estaba el viejo? es que verdad. Pues me toca ir también, creo. Se la tengo que poner al ribatz. También se la voy a poner al ribatz. porque... Bueno, a ver, okay. si necesito al... Si voy a usar el cubo, pues detrás de cámara me pongo a capturar, a capturar cubos hasta que me saca el objeto Pero por el momento no. Por el momento no me hace falta. Me parece a mí. Que vamos, contra Koga creo que sí. Porque con él es el eje que tenía que excavar. Con la puta el excava Ah no, pero necesitabas como, objetos, ¿no? O algo así, ¿no? Tal vez... Pero eso no se consigo, ¿no? Voy a mirar, por si acaso. Eh, ¿Qué es hay un problemilla, es que Koga... ¿Ah? Que, que tiene un Wissing y un coving si no estoy mal. Ah, bueno, verdad. Y esos normalmente tienen levitación. Ahí e el problema. El problemita chiquito, chiquito nomás. El problema bueno, nada más. Punta de tiene que hacer apuntes de otros ataques. Un q joder. Y te salió de primeras el q Que creo que tiene ¿Sí? bastante poco rato. Y me apareció. sí Si nada, nada más, cuando estuve aquí, nada más me salió tres veces. Y me salieron, y, y me salieron bastante de castles. <risa> Tuve demasiada suerte. Pero vamos, igual aquí es un, un Pokémon interesante ya. Sí, sí, sí. Independientemente del mundo así. Es que... Me que el pinche Ese pinche ataque feo del hueso de Es es... muy es potente. Es, potente. es muy, muy potente. Me gustaba a mí bastante usar el... al este en competitivo. Y a... Y su versión a Lola. También es, era bastante bueno. A ver, no era la, la versión Alola, creo que era menos viable que la versión normal, pero de todas maneras es divertido usarla. Bastante. Bueno, en fin ya voy saliendo Ay, aquí hola. porque es lo más seguro que es este ¿Cuál momento? era la versión Alola? Ah, ya me acuerdo. Claro que era juego fantasma, que era así como. como sí, un... era fantasma. Ajá, negro fantasma, que era así como. Con antorchas. Era morada, Pua, era increíble. Y en vez del hueso era así como antorchas y hacía una madre. Era demasiado no épico. ¿Y escultura en esta ruta aguanta? Esta es la. Vaya, no, esta no. no, esta la no. Esta es la doce. Baila. Ruta ¿Esta ruta once? Ah, no, mira, no. Ey, pero esta ruta once no cuenta. El Snorlax no cuenta. Ah, no mentira, no mentira. no. Este es 12. Claro que, que cuenta 11. porque lo capturamos. Era, no pero, era 12. Mira, me confundí, me confundí. A ver, ¿tú, ¿tú qué decías que la izquierda daban me repartió la experiencia ¿Dónde? Debajo del Snorlax, de donde... De donde capturaste el Snorlax. ¿Ah? Eh, hay una... Puedes ir a, Hay un caminito a la izquierda. Ajá. Mira, mira, mira. Antes, antes. Métete en la caseta esta aquí para ir a la Ruta 11. Subes por las escaleras y habla con el científico para que te dé el objetos Pero para dónde es esa mierda? En la ruta 2 es la de los puentecitos, ¿no? De la Snorlax. Sí, sí, sí. Bueno, a la izquierda hay una caseta. Una caseta para el El mismo científico. El mismo científico la otra vez que decía que cuando tengas 30 Pokémon, tal. Pero como no los teníamos y nunca nos regresaron. Ay, qué pendejo. Ay, soy un idiota. No, no, era tal? el repartir experiencia, era el, era el busca objeto. eso era lo que te quería decir, qué pendejo. Ay, qué va de mierda. Pensé que era el, el, el, el repartir experiencia, joder, Primero a ver, no tenías hecho, que volver. No ¿En qué planeta estamos? ¿Qué juego estamos jugando entonces? Increíble. Es, es que, que es. yo pensé que era, estaba, estaba casi 100% seguro que era el repartir experiencia. Joder. <risa> a ver, ahora a subir hasta torre de mierda otra vez. Lo peor es que lo tenía, yo ni siquiera. Sí, yo lo tenía. Me subí y dije, nah, como que no va a ser. Y el buscador aquí es, es chungo porque tienes, tu, o sea, tienes que más o menos saber dónde puede haber uno y, y usarlo. O sea, tienes que saber no sé, unas adivinaciones. Bueno, aquí como ya lo sabemos de antemano. Sí, ¿no? Pero, pero de pero otra sí. forma, pues, ni idea Exacto. Ay, qué fastidio. Este, este capítulo está. Creo que por mi parte no está siendo muy divertido. Porque estoy, llen... estoy dando unas vueltas bien pendejas, de verdad. Venga, mochila, busca objetos. A ver. Campana alivio. Vale. Ah, ya lo conseguí. Sí. Campana alivio. Vamos a hacer el golpe. ¿no? Puedes usar excavar. Ah, no, pero. Ah, no. Cállate. Ya no. Perdón, perdón. Creo que una cuerda de huida sirve. No sé. ¿Oh? No estoy seguro. ¿Será que una cuerda de huida te sirve? Ah, da igual, yo. Oh. Por velocidad, soy para el río. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que. Pen... Es que se me olvidó que tenías al excavar con él No, a, a mí me duele un poquito más porque el mío estaba bien potente Cabrón da... No, mames. Y el excavar aquí es este MT, no es el mío Qué rabia Sí, ah, puedes comprarla en Azulona el centro comercial? Ah, sí No mames. me ¿Sí? voy de una Me voy de una Dale, puede ser. En azulona hay demolición y... Demolición, hiperrayo Excavar ver, y no me que... El hiperrayo ya lo tengo ¡Sí, hey, verdad! Perrayo, a ese? la madre! Aquí en azulona, ¿verdad? No me acordaba no, no me acordaba ¿Pero dónde coño estoy? Es que, no me ah, jodas. me metí Me metí con una y ¡Qué imbécil! Yo decía ¿Cómo, diablo? dónde? dónde? Ustedes en Asafrán Para que... Este, Dios mío, este episodio está demasiado tontos, ¿ah? Un poquito Increíble. nomás Increíble Dios mío, creo que no... no, no, no, no, no, no, no tocaba grabar mi opinión, Porque no, es <risa> <siempre> <risa> Por cierto, ¿cuánto vamos de capítulo? Yo llevo a 56 50, A la mierda A lo que sí, lleguemos a... A lo que lleguemos a... No sé, abajo, no sé dónde <ríe> A la siguiente A la próxima ciudad, eh, yo A la próxima ciudad. Ay, ay, pero yo me acuerdo que esta ruta es larguísima, hermano. Esta, esta ruta de aquí es larguísima. Después del de los puentecitos estos. Ajá. La ruta se extiende y es jodidamente larga. Mmm. Mmm. Entiendo Ah, la verga lo, lo puedo aprender Pikachu y Azusca en esta base Bueno, con azúcar no me conviene ¿no? Con Pikachu tampoco Con Pikachu tampoco en fin. Yo Pero, voy a usar ¿no? El corto está por parte ¿Por qué? Un roca Pero yo Mejor a Steven le enseño tu marroca Que de Me Parece a mí más óptimo un bueno, barúk. Pues, joder. Me parece más Porque me puse a pensar algo. A lo que me toca un fantasma, mejor. Ya no te puede tocar porque solo hay en, en la torre de Pokémon si no estoy mal. Pero no hay más fantasmas por ahí. O sea, digo yo, entrenadores. En esta generación no había más. No mames. En, en esta misma no. No, en esta. La única línea evolutiva era Gengar, si no estoy mal. Es verdad. Gaslipper. Bueno, en fin. <ríe> bueno, vale, de Tumbarroca, cobertura para voladores también está chido. O sea, hasta esta generación podemos obtener. Ay, podemos oh. obtener. En el postgame, uh -huh. si no estoy mal, podemos obtener Pokémon de segunda generación. Ok. Mmm, mmm, mmm, vale, voy a ver qué más. cabal, y perrayo de creo que los tengo todavía, ¿no? Daño secreto, acá, nada. Voy a cortar no. la grabación ya. ¿Ya? ¿Por qué? No, la, la voy a cortar, pero de. porque va a ser un cortecillo ¿sí? Porque es que tengo un problema con el PC. ¿Qué pasó? Bueno, con el PC, sí. no, con, con el enchufe. Ah, fuck. el enchufe aquí que tengo aquí. Y le tengo que hacer mil vale. intentos hasta que conecta. Y entonces me puedo tardar. ¿Y dónde estás tú? ¿En qué parte del juego? Pues? estoy en la, Estoy en la ruta esta larguísima de. De debajo de los puentes Ah, vale, vale, vale eh, cor eh, ¿Corto yo también? Eh, si quieres, corta y seguimos Y seguimos... Es que... Uy, madre vida, como digo esto Vale, bueno, estamos de la... Ah, lo corto yo en edición Y lo de todas maneras, lo que estoy yendo aquí Super velocidad para llegar aquí <risa> que, bueno, Este ya, ya no, he ya venido vale. 500 veces ya Vale. Joder, no tengo corte. Bueno, es en fin, voy a cortar <risa> Vale, he vuelto. He volvido. <risa> eh, eh, vale, yo me hago. Por, por estas vueltas idiotas, pero mí este pero... Esta es la ruta 13. O sea que aquí podemos capturarme. ¿no? Ah, mira, aquí podemos capturar en la ruta 13. Ok, ok. Hay agua, bro. Que hago? jugaré contigo. Hay hierba. Okay. Uh, hay hierba, así que... Pero tienes que usar corte <ríe> ah, ¿Con quién tenías el corte? Vidrio. Al Beedle, a la Snorlax Yo ah, está no, hasta okay. nivel 30, así que... No necesita es nivel, por el momento bueno, tengo un montón Te de. Te a Pikachu hasta el. Eso al 30. Refuerzo no me sirve porque aquí no hay dobles. Veamos. Sí, hay algunos entrenadores de dobles, pero bueno, no. Algunos, pero. Pero importantes no. Te imaginas a. Bueno, eso vino en tercera, un. Un gimnasio de dobles. Ajá Eh... Uy, sí, el de Vito y Leti, Que se es jodido. Ajá Sí, sí <risa> Hijo madre Bolívar <risa> Vale GG Forte Esta es otra nota Ay, danza lluvia, no me jodas ¿Esta es otra nota? No, pero creo que... Ah, no Sí, es la 13 Sí, ya No, no, pero la... Había una hierba arriba, pero esa hierba es de la 11 de la 12, creo. Ah, vale. ¿Qué? Voy, voy a ver. Pero por, hay, por... Una yerba y... Abajo, sí, hay una ahí. Y... Abajo, sí, Hay una ahí que si es de la... de la 12. Voy a. a ver. Voy a meterme en la hierba de la 12 a ver qué, qué pudo haber salido. Esta me sale un shiny, una mierda así. <ríe> ¿Te imaginas? Ah no, no dice. Bueno, nada. Ya lo tengo. Ah, mira un venona. Bueno, a ver. Tampoco es que me... Bueno... Sí, sí me vamos no, no, no aquí la gran cosa, pero... Pero bueno. A ver, ¿y cómo llego ahí? A ver, por otro lado. Ah, pensé que era... Pero, el... Oye, por cierto, el Flareon este, el Flareon mío, uh -huh. mi Pikachu, mete demasiado. ¿Sí? ¿Es bueno? Es una barbaridad. Y todavía no tiene ataques de fuego. Ey, pero yo también demasiado... Joder. Ay no, perdí al Pokémon de esta ruta, que hijo de madre. ¿Por qué? ¿Lo mataste? No, no, oh. no, se, se fue. Por alguna razón, pero se fue. ¿Qué Pokémon era? Un pilloto. Era un Pidgeotto. Oh. WTF, ¿y por qué se fue? Ah, debe ser que utilizó... Eh, remolino creo que era que se llamaba, ¿no? ¿Algo así? así? No sé, se fue. ¿Y el que, no o sea, me el quería que hacía cambiar de Pokémon nuevo. Ay, doble. Ah, no, no, es doble. No. Hijo de madre me abandonó. ¿Quién? ¿Sí? Diosito. <risa> <risa> ah. Ah. Bueno, ya era hora, la verdad. Ya era ¿Qué? hora. Ya era hora de quién. No. El bicho ah. se murió. Ah el, el bicho, bicho se murió. ¿El bicho quién era? ¿Yo capturé el bicho o no? Eh, mi vidril. No, no, no, creo que tú no. Creo, creo que, que, que, que se te escapó, de hecho. Creo que era un Caterpie. Nomás no recuerdo. Pues eso. Se me escapó. Vale. De la, ya la era ahora, porque, o sea, ya. Ese el de las otras, ¿no? Es que el pobre bicho ya. Sí, sí. esta es la 14, ok, ok ay pero como son creo que pájaros creo que a le hace falta un poco entrenamiento. entrenamiento joder zumbar rocas zumbar rocas rocas, rocas, chao por favor, no me ya era hora de que el pobre bicho se muriera, es que, que no, no podía hacer nada más ¿En serio? Y no a ningún ataque más ya ¿Y tú qué miras? Ah, vale. Tiene levitación sí, cierto, ¡qué que hijo de Un Coffin Voy a cambiar a... Vale A mí, no Un Coffin um... Otro Coffin Mira, otro, otro juego que me llamó la atención fue, bueno, ni, más o menos, pero lo probó por, por infancia, el Crash Team Rumble. Van a sacar otro Crash. ¿Van a sacar otro Crash? Sí, sí, sí. Qué pro. Pero bueno, esperaba yo por lo menos que fuera un Crash de aventura, de plataforma, pero va a ser como un... Como un multijugador de pelea o algo así. Dale es que ya sacaron, el último Crash que sacaron... Ajá. Eh, el 4 digo, no puede ser tanto sí, Si no mal bien. recuerdo Ya Bueno, sacar uno multijugador, la verdad que se ve interesante porque se ve que es... Que va a ser una pelea tipo... Como un... Voy a estar pues, muy larga En cierto sentido como la de Dragon Ball, Budokai Tenchi, en el sentido que va a ser este... En todas las direcciones, o sea, no, no va a ser este... De izquierda a de derecha, o sea. Entiendo y pues, de verdad sería interesante porque sabía que había plataformas que podías subirte y bueno, la verdad que sería interesante. No te miento. Va a ser un tipo de combate. Si tiene multijugador local y cosas así, la ¿vale? verdad que va a ser un, un buen título para jugar con panas. De que ya ahorita ya casi no quieren hacer multijugador no, local. local, ¿verdad? Es Eso da rabia. Eso da mucha rabia. Bastante, la verdad. Porque hace falta. Hace falta. Si, sí, ya hace falta. Yo soy de los que se la pasaban con multijugadores locales, con, con mi hermano, pero... Uh -huh. Yo también jugaba pues, con mi hermano con, y con Poluver mismamente. Y Mario Kart y... Wow. Bueno, claro. el cod No, yo o lo que era de Xbox 360. Ah, bueno, yo pues... El Call of Duty, jugaba Call of Duty más que con Poluver. Era más divertido, los zombies... Wow. claro, todavía los no, que tienen local, me imagino, ¿no? No sé, pero es, hace falta. O sea, los títulos que hay, que tengo que jugar, un Gloom, va, ya tengo Gloom, no me interesa. Esta Otro ruta gloom. es demasiado larga, como la odio. La odio, <risas> la odio, no odio no demasiado. la No, es que no, no dices. No, vamos que allá va a ir a por todas. No vale, un pinji. Un pg al 27, guajapó. Bueno, un venonat, bueno. A ver, si te puedo decir. Un venonat, bueno, un boss. Va a ver si me puedo saltar esta ruta ya. Mejor Porque primero no, no quiero sobre-levelear. Y.. Uh. no quiero sobre leveliar. Ah, menos me atrapado a ver, vamos al que más le ponemos a sitio eh futa 15 a ver, vamos ah, cierto fucsia, nice aquí se el safari ok así me tocar toda la fu... mos, M-O-T-H ah, M-O-T-H Ruta 15 a ver qué me sale. Bellsprout, no me interesa... Porque ya tengo... No me interesa... Ah, otro que también. Ya tengo. Interesante es este, uno que se llama... Whipping ¿no? Bell. Whipping Bell. Mm, bueno. Ya tienes, a, ya tienes a Boca, ¿no? Pero, pero bueno. Escupe polvo veneno para envenenar al enemigo y luego lo liquida con acero ¿Quieres ponerle un mote? Sí, que le va a poner... Orlando, le va a poner Orlando, no sé por qué. Es lo primero que se me viene a la mente. En la Ruta 15, si capturas en la Ruta 15 tienes que llamar Orlando. Orlando, ok. La... Otro juego también interesante eh, de... que anunciaron es... Grind Boss, o sea, hacer un juego nuevo. Y me llamó la atención eh, cómo se veía y el elenco. Porque tiene varios artistas, eh, varios actores importantes de Hollywood. Bueno, que han sido relevantes. Hollywood. Eh, estos Trejo, ¿Y Hollywood? Entre esto está Dani Trejo, que es el de machete. Ese, ese tipo me encanta. Un, un capo, la verdad. Ah, un capo. Un capo. Vanilla Ice, encantante. <risa> Y... Money Lies, no mames. Ah no mames, sí Y Chuck Norris, nada más ni nada menos Y Chuck Norris, a ver. ah bueno Es internet, se va a volver 2012, eh ¿no? Se va a... Sí, es que se ve así como... Bueno, me dio a mí la impresión como Algo así como ochentero Y ojalá, Pero... parece Ajá. bien Y de verdad que me pareció bastante interesante Ve de... Ay, viste que van a sacar una expansión del Cyberpunk del, del 2077. ¿En serio? Sí, maldito. ¿En serio? Lo voy acomodando la cagada que sacaron. Un clásico, la... En esta ruta que ya no puedo capturar, No ¿Ey, la ruta 14 no se puede capturar? Yo no porque se me escapó. Ah, verdad. Ay, ah, en la 13 que capturaste entonces. En la 13, espera, bueno. Ah, porque entonces yo le puse... En la... Claro, es que en la 14, donde chucha y hierba. No, en la 13 se me escapó, perdón. En la, ¿En la, ah, 13, no, en la 14 no? puedo capturar. Ah, claro. En la 14 puedo, espera. Porque yo capturé en la tía? 15. Ah, ok. Vale, vale. Claro dice que la... Hay un dito, es que hay un dito. ¿Dónde? Pero salvaje o Sí me salió salvaje. Hostia. Hostia, hostia. hostia. Mm. El problema es que ay, pues madre, se me transformó en el Venusaur ah. y es un poco fastidioso. Para que, pa que tengas una cuchara de tu propia medicina. Joder. <ríe> mamón. Qué mamón. No, hasta todos mis pepes si sí hace falta. Vale, Qué llevando. mamón, eh. <ríe> Ah, entonces en la ruta 14, ¿cómo lo llamaste? la ruta 14, Puede copiar el código genético. Puede copiar el hora? código genético de un enemigo y transformarse en réplica del mismo. Todos sabemos que Dito se debe llamar. Hardware de Kumo. no ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo lo llamo? Mmm. Y... El dito es una, una pieza fundamental en el competitivo, en el dito no existe... no existe el competitivo. Se va a llamar Kum, porque se la pasa varias Buen nombre. voy a poner Kum, ya. <risa> Ahí está. Ay, cierto que este me envenena, este pelotito. Cofín, cofín. Vamos a hacer prueba de... de... ...entrenamiento para el combate contra las cosas. Ah, un. momento. ¡Jesús Un bueno, con esta mierda no me todos están Vale, mm -mm. 18! ¡Danza lluvia! ¿Quién? ¿Quién? Que Aquí en la ruta, hay danza lluvia. Ah, ok. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? ¿Me bajaron la precisión en mi cuenta. Vale. ¿Qué vale. vale, primera vez? ¿No? ¿No? ¿Qué pasó, loco? ¿Loco me dejaron pasó? a un PS a Pikachu <ríe> Por favor, ya. Basta ya, basta ya ¿Tú me es qué? estoy haciendo, idiota? ¿Idiota? Hijo de tu madre, ¿cómo que tienes esta porquería? ¿En serio? ¿Esto es Ruta 14? Ruta roca, sí fue bueno, ¿eh? ¿Esto es Ruta 14, verdad? ¿Ruta sí, creo que sí ¿Esto Ruta 13? ¡Ay, joder madre, me lo dejaron a un PS! Vale, esto es Ruta 14, perfecto, aquí puedo capturar. Pero... A ver, había muchas rutas... Y encima, y encima tenían... Ra... Sí, es que eran tres, tres o cuatro seguidas, si no estoy mal vale. Voy a terminar Yo, de okay. derrotar a esta La... gente Quiero aquí, no aquí arriba, por <ríe> cierto. Bueno, de, acuerdo de que que me... el ayudante? El profe es Si ya tienes 50 tipos de Pokémon, se supone que debería darte. Ah, sin... ah el repartir experiencia. Sí. No, no, no, ya. ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? En la ruta 15, después de la caseta, esta te subes ¿Sí? al segundo piso y ¿Sí? ahí te da. Te da el repartir experiencia, pasa, pero para... si, tienes... si has capturado 50 Pokémon. Ya, ya, ya, ya, ya, Voy a revisar esta ruta, a ver si ¿sí sale otra cosa, si no, para capturar, para capturar, eh, qué? ruta 16. 15, 15, En la 15 también puedes. Ángela. Ah, aquí es donde sale el dito, ¿no? Que eh. Ah, no, está acá, pues. En la 15, ¿tú? No vale, aquí no. Aquí no sale nada nuevo, tengo capturar algo. Voy a capturar algo repetido porque... Voy a capturar si me sale el gloom, pero pues... voy a capturar algo. Pues que bueno, pues, pues, aquí Es que quiero aprender rápido están repetidos, tengo la potestad de, de escoger un repetido, así modo. Que va a ser el gloom. Por si no hay el gloom, pero pues, bueno, tengo aquí un 2. ¿Pilloto? Mmm, no. Dios ¿Qué pasó? Déjame, déjame por favor Es que hubo un susto ah, trambólico Triata Jor. que hubo aquí un susto trambólico porque me salió un pichoto Y no me dejó escapar y, y me hizo ataque aéreo al Gloom Y me asusté, pero no, me quitó la mitad, la mitad. Bueno, pero con mi suerte Pudo haber sido tranquilamente crítico Para bueno, aquí está. A mí mismo I don't know Muy ¡Uy, críticos! ¡No, no, no, no, vale. Casi mató al... casi mato el gloom de crítico... ...porque es mío, porque es que los críticos y yo... ...estamos pero somos... ...muy muy bien. Vale, yo con es vale. los no va Vale, los combates dobles me interesan. Me interesan los combates No hay no, vale... Y como todo buen combate doble, tiene que estar en un intimidador Y... Ah, bueno. Ok, uno de esos tiene rayo hielo, si no estoy mal eh, Charmander y Cordo. ah mira, interesante Muy Ah no, esos no, esos ah, no, eso, eso, no, eso, no No, uno decía, unos uno un combate doble que es más adelante Ok, entiendo Mira, mmmm, okay? Golpe cuerpo Joder, por supuesto pues sí que sí <risa> Vamos a todos con el mijo para matarlo ya Vale, listo, Perfecto. GG Easy, easy GG Yo ya limpié toda la ruta Y ya estoy en Ciudad Fucsia okay. Bien, ruta 15. Vamos. Bien, ruta 15. Yo vale, voy hablando sí. con el MPS mientras tú llegas. Vale, voy a comenzar el Lito, porque. Hay un estrecho camino al oeste de Ciudad Verde. Lleva a un CG de la Liga de Pokémon. El CG. El, ¿Qué es el CG? El líder de Gimnasio. Que Gobierna todos los entrenadores. Bueno, vamos a esperarnos del bicho. Ya uh -huh. era hora, la verdad. Ya era hora de que el pobre bicho se, uh -huh. se fuera. Pero, ni modos. Eva, ¿tú sabes que también sí. eh, From Software anunció otro juego ya? Sí, um, el Armor Core 6. Sí, sí, sí. Uno de. De Mecha y Laina. De, de, de, de Mecha, sí. Si sí, es que antes de Dark Souls y todo esto. Hacían puros juegos de esos Ojo. Oh, oh. Interesante, ¿Sí? interesante Pero eh, tengo un que... chingo de juegos de esos Bueno imagínate que es el 6 y primera vez que escucho de él <risa> ¿Sí? Pero no tengo... yo no tengo al veneno A la izquierda está el... Soy el quita movimientos ¡Ah! el quita movimientos ¿Cómo? Después de la Ruta 15 hay ciudad pronto, ¿o no? Sí está Juxia. Sí, después vale. de la curita. Para curar ahí rapidito. Danza lluvia. También. Vale. Ruta 15. El guarda de la zona Safari es ya mayor, pero sigue activo y lleva dentadura postiza, no mames. Bill registra los datos de sus Pokémon en su PC. ¿Te lo ha enseñado? Sí. Dos, tres, dos, tres. Mmm, Conoces a Bill. No es mi nieto. Le gustaba coleccionar cosas desde niño. Y llego. Dios mío. Eh, yo tengo la ruta la ruta aquí pendiente. Vale, vale. no es como es como Sí, dale. Tengo la ruta aquí de pendiente que sí, bueno, no sé si Ven va al... a la de cámara, Ven hasta al... que me saca el dito. Ven al vale. Ven al centro Pokémon y estoy ahí ya. Y despedimos Bueno, gente, fue un episodio creo que un poco <ríe> intenso, aburrido, ¿no? Estuvimos como dando <ríe> vueltas por todo. Porque la verdad es que sí. no, yo, yo ya a partir de aquí ya no sé qué hacer. O sea, de verdad, yo ya como primera vez que jugara, Porque yo jugué este juego muy de niño, muy de niño. Y no me acuerdo realmente. Imp lo importante es no sobre -leveler. Exacto, así porque... que bueno. Porque toca me volvernos ahorita. O sea, después de este gimnasio nos hacemos algo en las rutas. Bueno, solo podemos capturar a uno en las rutas ahora. Entonces lo hacemos primero, ¿no? Bueno, pues sí, no, nada, tal vez es. eh, Y creo que aquí nos dan surf también Ah perfecto, o sea, Y yo nada, pues yo estoy planteando seriamente en armarme otro equipo O sea armarme a levelear también al cubo Contra Koga, o no sé Y tener pues, también al Snorlax y al q y ir cambiando o lo que sea Porque me estoy dando cuenta que tengo a Golba A Gerados y va a tener a Chavizar, o sea, tres voladores Va a tener que sacar uno y por más que me duela, Crobat me gusta mucho, pero voy va a tener que sacar Y sí, Ten cuidado te porque, en este gimnasio yo voy 33, 33, 34 Pero el máximo nivel aquí es 43 en este gimnasio Yo creo que entonces va a tener que levelear Sí. Porque si yo va... tengo caramelos raros para usar Yo también Pero nada, eso lo hago después en, en, en, en, después, en el próximo episodio sin cámara Vale. Bueno, este Entonces, eh, nos vimos. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Ah, bye. Bye bye. A ver mis locos, eh, <ríe> Yo venía aquí a, a.. fuera de cámara a, a buscar el, el Vito hasta que saliera, pero bueno, toca este combate. Lo grabo por si acaso, ¿no? Pero debería estar todos aquí enchuvados. Nada, mi plan este es pensar detrás de cámara, bueno pienso detrás de la cámara, el equipo Y nada, voy a grabar todo y corto, nada más hasta donde salga, porque qué hueva, porque nada más que la vicina más tiene 5 por si no aparece qué hueva Entonces nada Ahora que tenemos Bueno banda ya salió, pero de verdad salió bastante rápido, siendo sincero, si es mejorar más Pero bueno eh, vamos a dormir primero vale. Ácido Ok, otro ácido Perfecto, transformación la Tomífera Muchísima Bueno, a ver, debería capturarse fácilmente No, nah, Bueno, nada eso era todo <ríe> No quería dejar esta ruta por fuera Y yo creo que el otro no le puso Mi su compañero ángela de dos maneras, por ahí estaba el de los módulos. En fin, nada, ya, ahora sí todo, se puede todo el equipo.